Hablemos con Manuel Ardura después de esta rueda de prensa... ...que ha tenido lugar en el Hotel Miss Estrella del Mar... ...aquí en la playa, en el Club de Bar... ...y es el segundo circuito de Marbella Internacional. Cat... Eh, ...ha dicho unas palabras muy bonitas... ...referente a cuando te viste de Madrid... ha sido muy emotivas, ¿no?... ...que se te había quedado hacer algo para Marbella... ...y por eso el nombre, ¿no?... ...cuéntame cómo fue, como promotor y fundador, ¿no?... ...cómo fue que realmente los comienzos, ¿no?... ...de, de hacer este proyecto. Bueno, yo he dicho ya en la rueda de prensa... ...que soy jugador de golf, malo... pero Sigo amando este deporte hace muchísimos años, entonces cuando vine a vivir aquí intenté recuperar una cosa que yo hacía cuando era más joven y trabajaba menos, que era participar en torneos muy bonitos de golf. La idea fue porque no encontré dónde jugarlos, entonces dije, bueno, si no hay, pues vamos a montar uno. Y no había otro remedio que ponerle al nombre de Marbella. Marbella ha dado mucho al golf, Marbella... El gol le debe muchísimo a Marbella y yo creo que eso es un justo reconocimiento que nuestro circuito sea un Marbella Internacional. Además, el primer torneo que hiciste el año pasado con un gran éxito, fueron más de 500 participantes y fue un éxito total. ¿no? Sí, nosotros nos hemos sorprendido de la capacidad de convocatoria que hemos tenido en este circuito y creo que ha sido como siempre, un boca a boca. La gente llegó, jugó el primer premio. Eh, vio los regalos, vio cómo llevamos el circuito, vio lo, lo, lo divertido que era jugar con nosotros y fue comentando a su jugador, otro jugador, otro amigo, oye mira que hay, un... bueno y eso hemos conseguido el año pasado llegar a los 500 o más jugadores, no queremos exagerar pero igual han sido algunos más. La paralización del extranjero, porque bueno, aquí estamos en España, imagino que, bueno, pues para el español también es un atractivo, lo tiene aquí cerquita, ¿no? Pero eh, si hablamos de los extranjeros, que también hay muchísimas nacionalidades, ¿quiénes son los que se han interesado más por el torneo? Pues mira, yo te diría que un 50-50. <coughs> no, hay, no hay más españoles ni más extranjeros. El primer torneo lo ganó un, un ruso, que estaba aquí afincado en eh, Marbella, lo ganó en Marbella, en Marbella Golf. ...y luego la orden de mérito del año pasado... ...que fue diferente, no como este año... ...con la profundidad que la vamos a hacer... ...pues la ganó una, una chica irlandesa... ...que le gustó tanto nuestro torneo... ...que jugó cinco, de los seis jugó cinco... ...o sea que realmente hay españoles... ...hay extranjeros afincados... ...hay gente que viene ya con la idea de jugar el torneo... ...porque lo ha visto en las redes sociales... ...porque alguien se lo ha comentado... ...de cualquier nacionalidad... Tene, ...hemos tenido la suerte de hacer... ...por eso es Internacional Cup... ...porque aquí somos un... ...bueno, somos un colectivo multinacional... ...aquí no somos nacionales... ...aquí somos todos disfrutones de Marbella. ¿Qué nivel se pide? ¿no? <risa> cómo, ¿Cómo va a ser este torneo? ¿A qué nivel para la gente ¿no? que lo esté viendo... nos lo esté, lo esté escuchando y diga... ...uy, no es que yo mi nivel no es tan bueno... No, ¿qué, qué, qué, se, ...¿qué se requiere? No, mira, el, el circuito está ahora mismo... El limitado a Handicap 26. No quiere decir que no puedan jugar Handicap 32, Handicap 30, 28. Lo que pasa es que cuando se juega en modalidad que estamos jugando Stableford, se da puntos por los puntos que tiene cada jugador. Entonces el, se computa a partir de 26, para que haga, haya un poco de hegemonía y la gente que, bueno, algunos hay, cuando ve premios importantes, llevan 4 o 5 meses sin jugar, sin bajar de hándica, para luego llevarse un buen torneo como el nuestro. Lo hemos limitado a 26 para que haya mayores oportunidades para todos. Bueno, pues ¿cuántos inscritos hay ya? Creo que hay ya bastante, ¿no? De ya una cantidad. Sí, podemos decir que ya hemos superado casi los 200 inscritos para este circuito. Bueno, o sea que, de lo del año que ya vamos por la mitad del no año pasado. Y nos menos. queda un mes por delante, que realmente es donde se, se da el empujón final. O sea, la gente espera. A, ...a saber las fechas, a ver cuándo llega, cuándo no... ...los niños si van a venir... ...y entonces, es la, los últimos diez días es cuando viene la real avalancha. Bueno, como ha dicho en la rueda de prensa, tanto la página web... ...como los mismos campos de, que participan en esta segunda edición... ...podrán inscribirse, sin problema, ¿no? Sí, Marbella International Cup tiene abierta su página web para inscripciones... ...y luego, insisto, que los campos donde vamos a, a jugar este segundo circuito... ...son Atalaya que se celebra el primer circuito, luego vamos a estar en Cabopino, estaremos en Marbella Golf y estaremos en Paraíso. O sea que, magníficos campos y espero que, bueno, pues, que lo pasemos también como el año pasado. Pues enhorabuena, felicidades y ahí estaremos, para dar fe de ello, Manuel. Muchísimas gracias, gracias Elena, muchísimas gracias, Pepe.